Muy buenas tardes a todos y todas y muy buenos días a los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico. Estamos aquí en nuestra última sesión de los diálogos excepcionales. Es la doceava sesión. Eh, sabéis, como sabéis, Cristianismo Justicia quiso proponer en el momento del inicio de este confinamiento que hemos vivido aquí en España, al inicio de, de la afectación que tuvimos de la pandemia, pues una serie de diálogos con personas vinculadas al equipo de Cristianismo Justicia o personas cercanas que nos ayudaran a entender mejor pues, todo lo que nos está pasando, ¿no? a, a poner luz eh, y a entender digamos, ¿no? las dinámicas que se estaban dando a, a raíz de la pandemia, pero también a dar algunas claves espirituales o teológicas para vivir mejor estos tiempos. Han sido 12 sesiones, uh, no todas las he, las he guiado yo, también las ha guiado algunas Pau Vidal y Sonia Herrera, a, la, a los que desde aquí pues, les quiero agradecer la posibilidad de, de liderar y de acompañar también algunas de estas sesiones y hoy lo daremos por terminado pues, con un gran agradecimiento a todos, a todos y todas los que nos habéis seguido y escuchado y con la posibilidad de que a partir del septiembre pues abramos también una nueva etapa de estos diálogos eh, también online, ¿no? dependiendo también de cuál sea la situación y cómo vayan a ir las cosas. Para esta última sesión pues eh, hemos traído una invitada especial, se trata de Monse Esquerda. Buenas tardes, Monse. Buenas tardes. Um, ella es directora del Instituto Borja de Bioética y es médico y con ella queríamos hablar y hemos puesto por título hoy Debates bioéticos en tiempos de pandemia, ¿no? Se trata probablemente de uno de los más grandes temas o más importantes temas de estos meses, ¿no? Y es que hemos vivido algo completamente nuevo que nos ha lanzado preguntas en el ámbito de la ética y sobre todo en el ámbito de la ética relacionada con la medicina, relacionada con el debate también eh, jurídico, incluso podríamos decir, relacionada con el tema de la vida en, en, en mayúsculas, a preguntas que probablemente no nos hacemos normalmente y algunas de ellas también nuevas. ¿no? Preguntas para las que supongo que muchas de ellas aún no tenemos respuesta, pero que hoy intentaremos abordar como podamos para acercarnos y para poder entender también un poco mejor cuáles son los retos en el campo de la bioética que nos deja esta pandemia. Como siempre, pues todas las personas que nos escuchéis a, a través del chat de Facebook, pues podéis ir dejando vuestros comentarios, vuestras preguntas, que trataremos de incorporar uh, durante este diálogo. Y ya sin más preámbulos, pues empezamos esta media horita de diálogo y, y lo primero que quiero preguntarle a Monse es, bueno, ella como médico y como directora también de un instituto de bioética, ¿cuál diría que es la, el principal desafío ético de la pandemia de la COVID-19? Bueno, gracias por la invitación, Javi, y gracias al, a los compañeros que estáis aquí en, en el soporte para que todo esto salga bien. De hecho, es una pregunta muy difícil de responder, de qué es lo que es más cuál es el principal reto ético, porque yo creo que, que esta pandemia es bioética en estado puro. Me refiero, hay retos éticos desde la toma de decisiones macro, desde cómo se, se han construido las decisiones a nivel de salud poblacional, para proteger a la población, las micro, el cómo se han configurado los diferentes servicios de salud para dar respuesta a lo que representaba y micro a los propios profesionales cuando han tenido que dar respuesta. Quizás a nivel personal, el, el reto ético más importante, yo creo que en mi caso, como en el de muchos otros, ha sido darnos cuenta que esto es de verdad. Me refiero... Nos venían avisando desde inicios de año en China, las noticias eran muy confusas, pero yo creo que de las que más nos, nos provocó fue la muerte de un médico joven que es el que había anunciado que esto iba en serio. Nos llegaron las noticias de Italia que eran mucho más claras, pero yo creo que esta toma de conciencia falló. Y me refiero a nivel personal. Yo reconozco que asumí que esto era de verdad, al leer un documento de la Sociedad Italiana de, de Anestesia y Reanimación, que es la, el equivalente a la Sociedad de Intensivos, en el que eh, expresaban sus criterios éticos. Y ver en un país occidental, muy similar al nuestro, en la zona del norte de Italia, unos criterios, el tener que empezar a plantearnos la priorización de criterios, yo creo que para mí fue el, el, la toma de conciencia que esto es de verdad. Estamos hablando mitad final de febrero. Correcto. Y entonces, cuando nos llegó ¿no? al inicio y sobre todo en el momento más fuerte de saturación de los servicios públicos, se empezó a hablar muchísimo de servicios sanitarios en general y servicios públicos de sanidad, pues se, se empezó a hablar mucho de esta tensión que se genera en un sistema sanitario entre lo que es dar atención individual, es decir, atender a los enfermos y a las personas que se estaban enfermando de COVID, Uh, y a la vez garantizar la salud pública, ¿no? Y, y ahí se generó, ¿no? La, la salud de la, de la población en general, ¿no? Ahí ha habido probablemente, o fue este, uno de los primeros debates que ahora ya nos hemos olvidado, porque ya no estamos en este punto de saturación de los servicios. Bueno, supongo que tú seguro que no te has olvidado, pero, la, pero ya no hablamos de ello, en, en la sociedad ya no se habla tanto de ello, pero esta tensión sigue ahí, ¿no? Uh, descríbenos un poco uh, dónde está este debate, dónde se encuentra. Yo creo que ahora estamos viendo las consecuencias de esta tensión. Esta tensión es, sobre todo, los profesionales sanitarios en el mundo occidental, estamos muy focalizados a cuidar personas, a intentar lo mejor para cada una de las personas que cuidamos, intentando a la vez respetar muchísimo sus preferencias y valores. La gran mayoría de nosotros hemos estado formados en este paradigma y, aparte, tampoco hemos vivido o no habíamos vivido hasta ahora situaciones en que no fuera posible pedir alguna prueba o no hemos vivido situaciones de escasez. Yo creo que algunos teníamos experiencia de estancias en, en países en África, algunos tenían experiencia, por ejemplo, el Instituto Borja está vinculado también a la Orden de San Juan de Dios y se vivió la, la, la, la epidemia de ébola y había experiencia en esa época, pero era una minoría, la gran mayoría de profesionales nos habían formado en darlo todo para cada persona que atendemos y sin tener demasiado en cuenta, que eso es una carencia, sin tener demasiado en cuenta los medios que utilizábamos para darlo todo. Cuando nos ponemos en esta otra situación, es una situación que llamamos es un marco de toma de decisiones que lo que prioriza es la salud pública. Es decir, que aquellas decisiones puedan ser las mejores para el máximo número de personas. Estas deberían impregnar también el día a día. Cuando hablamos de bioética, yo creo que el tema de la justicia es el que normalmente nos parece más lejano y deberíamos introducirlo más, pero en este momento aflora. La gran mayoría de decisiones deben ser aquellas que lleguen a la gran mayoría de personas para el beneficio del máximo de personas. Uh -huh. Este cambio cuesta muchísimo. Por ejemplo, una de las acciones que yo creo que, más consecuencias ha tenido y más dolor provocan los propios profesionales, ha sido la decisión de que no se permitía durante un ingreso estar un familiar o un allegado, uh -huh. incluso en situación de, fi de, de, de final de vida. Esto provoca una tensión enorme en el profesional, pero esto tiene un motivo en una ética de salud pública en que recordemos que no había protecciones, recordemos que durante las primeras semanas uno de los grandes retos éticos fue el, el cómo puede un profesional sanitario hacer su labor bien cuando no tiene una protección mínima. Si tenías a familiares, debías destinar una parte de estas protecciones a los familiares. Y el riesgo de infección del familiar, en un momento en que el sistema está saturado, es un riesgo que no puede permitirse en ese momento. Fijaros la, la tensión en ese momento, es decir, que una persona muera sola yo creo que es de los peores escenarios en los que puede vivir un profesional sanitario, pero quizás tengas que priorizar esto al riesgo de que los familiares se infecten uh -huh. o a la ausencia de EPIs, de, de material de protección. Antes de ir a este punto de la, de la muerte y de la muerte en soledad, que es una cosa que me interesaría mucho de la que habláramos, y volviendo a este debate, ¿no? que es más bien un debate entre los derechos, digamos, individuales o, y el utilitarismo, podríamos decir, ¿no? una cierta tensión entre el bien para la mayoría y, y el derecho que una persona cree que tiene a poder ser atendida eh, con principios de dignidad. Um, ¿Cómo ha reaccionado la sociedad? ¿La sociedad ha entendido bien que hacía falta... Por ejemplo no pues hacer cribajes y atender antes a unos que a otros en momento de saturación ¿no? o, o ver que realmente había personas que en cierto estado pues no podían ser realmente atendidos o debían serlo con unos criterios de, de prioridad más bajos esto la sociedad lo ha entendido o, o, o, los, o, la, o el mismo cuerpo digamos ¿no? médico eh, sanitario eh, ha, ha, ha sabido digamos de alguna forma trasladarlo a la sociedad este, este tipo de decisiones yo creo que aquí entramos en un terreno que yo es lo que voy a, voy a titular los debates bioéticos que teníamos pendientes. Uh -huh. el no habíamos hecho los deberes como sociedad. Yo digo porque creo que la bioética era algo que teníamos como, como un lujo, es decir, bueno, cuando yo me dedico a pensar, y uno de los grandes debates que quizás no todo el mundo en la profesión médica lo había realizado y evidentemente la, la sociedad no la había realizado, es el tema de las adecuaciones de esfuerzo terapéutico. Uh -huh. No tanto las priorizaciones. Las adecuaciones es el saber parar. Y la gran mayoría de acciones que se han realizado durante la pandemia han sido adecuaciones. Aunque cueste en este momento comentarlo y, no, y es difícil ir a situaciones particulares, pero en general, muchas de las personas que no han sido tributarias de tratamientos intensivos, no lo eran durante la pandemia y seguramente no lo eran hace seis meses. Me refiero, un tratamiento intensivo es un tratamiento muy agresivo que la persona debe tener una cierta reserva biológica para, para poder garantizar que este tratamiento es efectivo y es, es entender que a partir de cierto momento no está esta reserva biológica. Uh -huh. Evidentemente la adecuación de esfuerzo terapéutico debe ser comentada, hablada con la propia persona si es consciente y no está con un deterioro cognitivo, con la familia y toda esta parte de poderla poner en este momento de comunicación es la parte que se ha saltado en que no ha sido posible hacer todos estos procesos de forma individual y yo creo que se ha vivido muy mal. Pero a mí me ha hecho tomar conciencia de que este es un debate que teníamos pendiente con la sociedad. El entender, yo creo que una de las cuestiones que fundaron la bioética es si todo aquello técnicamente posible es éticamente aceptable. Esta es una pregunta fundacional y yo creo que no nos la hemos hecho. Hay un libro que recomendaría, que es Doctor, por favor, no haga todo lo posible. Lo digo porque yo creo que es algo que cuando nos acertamos, acercamos al ámbito medio, biomédico, nuestra sensación de doctor haga todo lo posible, este es, el, es, es al contrario. Haga todo aquello que sea razonable y prudente. Es interesante porque, porque si record, recordarás tú, Monse, que tuvimos una sesión de los lunes de los Derechos Humanos en, ¿no? presencialmente en la serie de quisimos Justicia justo un mes y medio antes, yo creo que fue, pues muy poco antes de que empezara todo este lío, digamos, ¿no? Y era justamente sobre esto, ¿no? Sobre el tema de, de, la, de la muerte, de la muerte digna, del, del, del derecho al final de la vida, ¿eh? hablamos un poco de, de todo esto y lo que salía con más claridad es que no sabemos o, o debemos aprender también a, a entender y a conocer y a aceptar mejor estos momentos finales de la vida, ¿no? Y los debates que, que se generan y que no y que como son tabú en la sociedad, pues uh, llegan o nos, lo, nos los planteamos demasiado tarde, digamos, ¿no? Cuando uno ya está en ese momento final y no cuando uno tendría la capacidad realmente de responderse a preguntas que son muy importantes, ¿no? Um, esto entiendo que también en estos momentos pues, se ha bebido con más fuerza y que muchas de las preguntas que no nos habíamos hecho ahora nos han vuelto como un boomerang, ahora, ¿no? Uh, como, un, como de golpe, ¿no? Um, comentabas tú antes el tema de la soledad de los enfermos en los hospitales e incluso de la muerte en soledad. ¿no? Esto probablemente es de las cosas más duras que podemos llevar a llegar a imaginar, como, como decías. ¿no? Visto ahora a posteriori, digamos, en este momento en que ya hay más uh, capacidad, hay más equipos de protección, um, ¿realmente eran necesarias estas medidas? ¿Han sido de medidas demasiado drásticas? Um, ¿Crees que o eran medidas realmente adecuadas? Yo creo que en frío ahora es muy fácil criticarlas, pero sobre todo en ese momento que yo comento, la, las primeras semanas estuvieron muy marcadas por las carencias. No, quizás el debate público fue más por las carencias de algunos medios, pero en el, en el ámbito sanitario fue muy por las carencias de equipos de protección. Y en ese momento poder destinar lo que pasa es que eh, un profesional que trabaja con un equipo de protección no adecuado es un acto supererogatorio. Es decir, es un acto que yo creo que no pueda ser exigido a todo profesional. Así es, porque realmente las, la, el riesgo de contagio, de contagio la propia familia, Lo digo porque el profesional que se expone a contagio tiene un riesgo. Muchísimos profesionales se autoinsularon para evitar el contagio. Que en este contexto se priorice la atención y se priorice los equipos de protección, los pocos equipos de protección, yo creo que en esas semanas era prudente y proporcional. En esas semanas. Cuando ya hay más disponibilidad de equipos de protección, yo creo que es más difícil de poder argumentar. Porque yo creo que la muerte en soledad es el fracaso del fracaso. Uh -huh. Me refiero que hemos priorizado el poder dar una buena atención biomédica y la muerte implica el fracaso de esta atención biomédica, pero es que la muerte en soledad implica el fracaso del sistema de cuidados. Y me refiero que por intentar priorizar el, el, una atención sanitaria, nos, no nos damos cuenta que hemos fracasado en el poder cuidar a estas personas. Y yo creo que nos ha faltado también ese momento que yo creo que ahora será imprescindible hacerlo, qué es lo que prefieren las personas. Porque quizás haya personas que con un altísimo riesgo o un elevado riesgo de, de muerte prefieran estar en sus casas y no en un hospital. Este ha sido uno de los debates que hemos tenido un par de diálogos excepcionales con médicos um, y... Y claro, uno de los debates más fuertes en el ámbito, yo creo, que sanitario respecto a la respuesta a la pandemia ha sido la centralidad del hospital frente a la posibilidad del acompañamiento de los médicos a, a los enfermos que están en sus casas, ¿no? Y por lo tanto, de, de, de, de la respuesta de la atención primaria, ¿no? Respecto a la centralidad del hospital en la respuesta uh, sanitaria que ha habido. Desde una mirada más ética, um, ¿cómo debería balancearse esto, ¿no? En la, se entiende claro. la central del hospital, pero a la vez, como, como tú pedías, ¿no? ¿es posible otra forma también de abordar la respuesta médica? A una... Yo creo que la atención primaria en esta pandemia ha sido fundamental. Es decir, que han dado respuesta y han podido realizar, pero estamos también en, en, en un momento que estamos lo mismo la disponibilidad de medios. Que una persona con, re, prefiera realizar el tratamiento con baja posibilidad en casa... Requiera, requiere poder darle un soporte en casa, no abandonarle en casa. Uh -huh. Requiere seguramente oxígeno, requiere seguramente unos medios que estamos en, en, en la misma situación, en, la situ en, en el momento de, de elevada intensidad, seguramente era muy difícil de poder proporcionarlos en casa. Sí, pero yo creo que, que esto, el morir solos, debemos asumirlo como el fracaso del fracaso. Uh -huh. Hemos fracasado en nuestro sistema de cuidados y, y quiero decir que parte de las reflexiones vienen a qué dotación debemos tener para poder hacer frente a una nueva ola, cuántas camas de, de intensivos debemos tener preparadas, pero yo creo que debe haber un plan de cómo podemos garantizar que las personas estén cuidadas. Y esta es una pregunta que el sistema sanitario se está haciendo y el conjunto de médicos, y en el ámbito tú que conoces y que, ¿no? que ofrecéis además formación en, en temas éticos a, a hospitales, a, a médicos... ¿Es una reflexión que se está abordando o qué dirías? Mi percepción es que ahora están saliendo muchas propuestas, pero estamos aún en fase de shock. Estamos aún asumiendo que es lo que están cerrándose una etapa y yo creo que estamos aún en esa fase de digestión, de ser capaces de entender qué nos ha pasado. Uh -huh. Y aparte también hay un elevado impacto emocional y de distrés moral en los profesionales. Yo uh -huh. creo que aún está en una situación en, en que mm, requerimos cierto tiempo para poder analizar bien y buscar qué estrategias, teniendo en cuenta que no a, la preparación va a requerir un tiempo. Con uh -huh. lo que estamos en ese momento, con el paso cruzado, en, en intentar preparar el futuro, pero curar las heridas que ha provocado en la profesión. Uh -huh. Tenemos unas 40 personas que nos están siguiendo ahora en directo en este momento. Algunas de diferentes puntos, desde Alicante, desde Guatemala, los que te saludan. Hay una pregunta por aquí muy directa, ¿no? Decías, dices hemos fracasado, esto del fracaso, del fracaso, digamos, ¿no? Pero nos pregunta David Oliver, nos pregunta si, si te refieres al, a lo sanitario o a la sociedad, ¿no? Dice, yo creo que es más lo segundo, ¿no? Es decir, que este fracaso del fracaso, este fracaso del momento final, no hay que tan, no hay que dirigirlo tanto a la, a lo, al mundo sanitario, sino a la sociedad en su conjunto. Yo creo que venimos de esa época de haga todo lo posible técnicamente. Uh -huh. Hay un autor que es Albert Jovench. Albert Jovench era médico y fue paciente durante muchos años. Tiene una de sus frases que dice yo ya puedo aceptar no ser curado. Yo ya acepto que era un, un, en un proceso oncológico que hay un límite al tratamiento que vamos a ofrecer. Yo creo que como sociedad todos debemos aceptar que habrá límites. Pero Albert Jovench continuaba yo puedo aceptar no ser curado pero lo que nunca podría aceptar es no ser cuidado. Uh -huh. Y... Yo creo que en este, nos enfocamos muchísimo a obtener el máximo de curaciones posibles y, en, y por el camino se cayó el cuidado. Era complejísimo, lo comento porque ya comento uh -huh. que en los momentos en que no había protecciones, aunque un familiar pudiera decir yo asumo este riesgo, este riesgo que asumía lo asumía el sistema. Sí, no no era, pero sí que en el momento en que se puso a disponer de... Ti, entonces no podemos fallar en el cuidado. Siguiente con este tema, vinculado al momento final de la vida y a la muerte, está también el tema del, del duelo ¿no? y la posibilidad que se nos ha negado también de, de, de despedir a las personas que se han muerto. Y yo sé que es un tema además que tú has trabajado bastante. ¿Qué tipo de impacto puede tener para nosotros como sociedad, en las familias? Uh, también en, la, en las personas más, en, lo, en, en, la, en, los, en, en nuestros hijos y e hijas que han visto que abuelos ¿no? incluso se han ido y no se les ha podido despedir. ¿no? ¿Qué lectura haces tú de esta, de esta situación? Van a ser vuelos complejos, porque hay personas que dejaron a su familiar en el hospital y al cabo de 15 días volvió a una urna. Sin, sin posibilidad de. Y, y una urna y en casa, cerrado personas que ellas mismas estaban en cuarentena y no pudieron acompañar nada. Van a, va a haber duelos complejos. El duelo requiere soporte social, requiere rituales y requiere símbolos. No es una sociedad que haya dejado mucho espacio al duelo. Me refiero a, ya que la muerte, el hecho de que la muerte sea un tabú y que hayamos desculturizado la muerte, aleja a las personas en final de vida y las conversaciones de final de vida las aleja de la sociedad normal, pero hay un siguiente movimiento, aleja a las personas en duelo. ¿sí? El, el, y aparte hay mucha prisa para volver a la normalidad. Yo creo que va a ser necesario crear muchos espacios para sanar heridas. Porque lo que comentaba antes, este tipo de, de finales de vida, lo que comentaba, las dificultades para entender una adecuación de esfuerzo terapéutico. Las dificultades para de no poder despedirte de tu familiar las dificultades en relación a que no hay un soporte social en los momentos iniciales de duelo. No hay una despedida, no hay un rito funerario de despedida. Y los que se podían hacer, se podían hacer con tres personas. Uh -huh. sí, hay unos, una serie de deberes pendientes que yo creo que ahora, con esta sensación de que todo ha pasado y tenemos muchas ganas de salir e ir a, a una terraza a tomar una cerveza, nos volvemos a estar alejando, las personas que siguen con un muy elevado sufrimiento. Uh -huh. Déjame ir entonces a este tema. Salimos del ámbito más, yo diría, bueno, de, de lo que ha sido la gestión incluso de, de esta situación de estrés en el, mundo, en el mundo sanitario, las preguntas que han ido saliendo y el ámbito de la muerte, para ir a un terreno un poco más social. ¿no? Y es que se ha vivido muy diferente esta pandemia, en función de si éramos población de riesgo o no, e incluso en algún momento se ha llegado a, a cuestionar ¿no? que la gestión era positiva por, por el impacto por económico que puede tener. este, ¿no? o sea, Tener una economía de un país parada durante tres meses, absolutamente parada o casi del todo parada, uh, sabemos que tiene unas consecuencias posteriores uh, muy fuertes ¿no? y, que, y que ahora... Se dice, ¿no? Ahora va, va a crecer ya no la curva, digamos, de contagio, sino la curva de aquellas vulnerabilidades que existían en nuestra sociedad y que ahora van a pagar las consecuencias de la crisis económica que ya empezamos a vivir. ¿no? Aquí se, existe una tensión ética también, ¿no? Muy fuerte entre la vida y la economía. Uh, pero esta tensión es una tensión real o es una falsa dicotomía, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo la leéis vosotros? Es muy difícil de ponderar, lo digo porque son, son decisiones que hay que ponderar muy, muy... porque el, el tema económico influye también muchísimo en la salud, me refiero. Uh -huh. Yo me recordaba también estos días el impacto de la caída de las Torres Gemelas. Se provocaron tantos muertes por accidentes de tráfico porque la gente evitaba el avión aumentó muchísimo el tráfico en varias zonas cercanas a Nueva York y el impacto de las muertes por accidentes de tránsito es un impacto que contabilizan con el, con, con el impacto del, de la propia tragedia. Uh -huh. Es decir, que somos altamente interdependientes. Una afectación importante en el ámbito económico va a tener un impacto clarísimo en el ámbito de la salud. Con lo que es intentar proporcionar, de ser sumamente proporcionales y yo creo que aquí quizás hemos partido de una asunción fundamental que hemos considerado que la, que la población no era suficientemente responsable no hemos podido probar si lo es o no lo es y de hecho hemos visto algunas imágenes que nos han mostrado que no lo es pero mi percepción es que el 99% de la población lo ha sido quiero decir que si quizás hubiéramos confiado más en la responsabilidad o se hubiera clarificado mucho más, a las... quizás se hubiera podido reactivar la, la economía algo antes, pero es muy, muy difícil de poder valorar. Si sí, yo creo que las primeras semanas está clarísimo que se consiguió parar, se consiguió frenar la curva, ¿a partir de qué momento podía empezar a, a activarse la economía teniendo en cuenta que, este, este parón en la economía tiene también un impacto en salud. Yo creo que, al menos desde mi punto de vista, es difícil poder, pero había un punto clave que yo creo que es que hubiera. Yo creo que hubiéramos debido tratar más a la población como adulta, como responsable. Y, decir que, y esto te permite también, quizás, abrir ciertas partes de la economía, responsabilizando mucho a la población. Sí, de, de, si conseguimos tratar a la población como más adulta, no, no, no vamos a ser tan punitivos. Uh -huh. E incluso podríamos decir que realmente, aunque se ha dicho ¿no? que ha habido muchas denuncias por saltarse el estado de alarma, en general, como tú decías, el 99% de la población lo ha cumplido uh, y ha entendido digamos, en la responsabilidad que, que teníamos en estos momentos. ¿no? Por lo tanto, como dices tú, quizás se puede incluso trasladar un poquito más de responsabilidad a la sociedad ¿no? y no y no esperar que sea el estado de alarma o la ley de turno la, la que nos tenga que obligar a, a decirnos qué es lo que hay que hacer o, de, o dejar de hacer. Hemos infantilizado quizás algo la población en este sentido de la norma que me permite hacer exactamente. Yo, yo recuerdo cuando era la fase 2 exactamente qué dejan hacer. Claro. Entonces, bueno, el, el, el, el dejar o de responsabilizar a la población de ello, yo creo que es, ha limitado en este sentido. No sé si en caso contrario hubiéramos responsabilizado y la población hubiera fallado. No sé. Es, es una hipótesis que no, no podemos claro, Esto es, es política ficción, ¿no? Pero bueno, veremos quizá si hay un segundo rebrote, como dicen, ¿no? Uh, si se pueden mantener quizá medidas uh, económicas. Uh, menos fuertes, digamos, no, A la, y la gente consciente de lo que se ha vivido y con más experiencia, pues quizás se puede responsabilizar mucho más. ¿no? Sí. De hecho, las medidas más preventivas de forma es el, el, la distancia social, el lavado de manos, mucho más que los, los geles que, que encontramos en todas uh -huh. partes, pero es verdad que hay partes que no se puede lavar las manos, pero el lavado de manos constante, la, la mascarilla cuando hay más contacto... Quiero decir que con estas medidas ...incorporadas desde el inicio uh -huh. y teniéndolas muy claras, yo creo que, que es una forma de responsabilizar a la población. Uh -huh. Vamos terminando nuestro diálogo. Llevamos ya aquí media hora de conversación con Monse... ...sobre los debates bioéticos que nos deja esta pandemia y que nos los deja abiertos, como estamos viendo... ¿no? Y, con, ...y con muchos deberes pendientes. ¿no? Va saliendo también en el diálogo, veo, uh, en, la, en, la, en, el, en la conversación aquí en Facebook pues El tema de la soledad preocupa mucho y el tema de las personas mayores. ¿no? Yo continuando con estos debates que se nos generan entre falsas, yo creo que son falsas dicotomías, ¿no? entre vida y economía, ha habido también el del, el del papel de las personas mayores o incluso de los niños, que son, como son, pues, población que económicamente cuenta menos o casi no cuenta, digamos, ¿no? En algún momento se ha podido llegar a pensar, por un lado, que no pasaba nada si dejábamos que nuestra población mayor se infectara toda para conseguir esta inmunidad de grupo, como ha pasado en algunos países, ¿no? Y luego han visto lo que ha pasado y han tenido que, que echar marcha atrás, ¿no? Y luego también hemos visto, por otro lado, en la población más, más, en la infancia, digamos, ¿no? Um, cómo se ha tardado más en um, vigilar, digamos, por sus derechos y por el derecho a la educación. ¿no? ¿Dónde quedan estos dos colectivos que muchas veces ¿no? uh, cuentan o cuentan poco? Quizás yo creo que el colectivo más negligido ha sido el de los niños. Es verdad que las personas mayores han recibido un impacto muy elevado, incluso personas en residencias que no ha habido afectación de COVID en la residencia, han tenido un impacto, porque el hecho de no poder movilizarse afecta la movilidad, Quiero decir, hay personas que les costará muchísimo volver a andar, aunque no hayan pasado COVID, que les costará muchísimo con deterioro cognitivo, porque han perdido toda esa interacción social, con una enorme tristeza, porque hay gente que cree que sus familiares les han abandonado. Me refiero, es verdad que ha habido todo este colectivo de gente mayor que ha recibido un elevadísimo impacto. Pero de hecho es el colectivo que más beneficiado ha sido de toda la, el confinamiento, es decir, ha sido muy por su protección. Correcto. En cambio los niños, yo creo que ha sido el, el, el, el, el colectivo más negligido, porque tal como, lo que comentábamos antes del hay, hay decisiones muy incongruentes, salir a pasear los, los perros pero no salir los niños. Me refiero que lo que comentaba antes, de pedir responsabilidad a la, a la, a la propia población, uh -huh. podías garantizar ciertos alivios en el ámbito de los niños. Y, y claro, es un colectivo que yo creo que tenemos esta percepción de que no han sufrido el, en, con la pandemia, y yo creo que es un colectivo que hemos negligido. Y sobre todo los niños en situaciones más precarias, es, hay una frase que a mí me encanta, es de Alejandra Ocasio, que comentaba las desigualdades son una comorbilidad sanitaria. Las desigualdades sociales se han amplificado con la pandemia. Y los niños en situación vulnerable, eh, ya se está hablando que han aumentado seguramente los maltratos en domicilio, los cuadros de estrés... Todo este grupo de niños ha sufrido muchísimo más. Uh -huh. Y no nos planteamos planes para recuperarles. Por eso comento que es un colectivo negligido en esta parte. Uh -huh. y no... Incluso tú como, como pediatra que eres, ¿no? Porque uh, ¿qué, qué consecuencias puede tener también, ¿no? Todo, todo esta, este, este tiempo, digamos, ¿no? En que el niño no ha vivido más que en, en el entorno familiar y por lo tanto con las limitaciones de este entorno y en muchos casos con vulneraciones claras de derechos. ¿no? Sí, la, yo creo que también el impacto va a ser, no, no es general en todo el colectivo de los niños, es lo que comentaba, los niños en situación más vulnerable son los niños con mayor riesgo y los niños que han vivido situaciones altamente estresantes. Lo que pasa es que siempre comentamos que las situaciones estresantes en el niño pueden ser mediadas por la respuesta del adulto. Es decir, el adulto que está al cuidado de un niño puede mediar la respuesta de estrés. Con lo que las diferencias van a ser muy grandes entre niños que han vivido situaciones estresantes pero han tenido muy buen acompañamiento por sus adultos uh -huh. o al contrario, niños que han estado en situación prácticamente de abandono. Y por su momento ¿eh? hay un colectivo de niños y muy elevado que es un colectivo de niños en riesgo. Que el cole era donde tenían una comida caliente al día. No era que han perdido la educación con el, la posibilidad de aún la disparidad en el, la brecha educativa. Es que han perdido la comida diaria, la comida sana diaria. Han perdido el contacto social. Que muchas veces este contacto social es el que ofrece un estímulo que no tienen en su domicilio. En este sentido, yo recomiendo muchísimo a los que nos estéis escuchando, si queréis recuperar la conversación que tuvimos yo creo que ya hace quizá más de un mes o mes y medio con María Nadeu, directora de la Fundación la Salud Alta en Badalona, donde nos explicaba los casos concretos que intentaban desde la distancia acompañar porque en ese momento no podía ser presencialmente ¿no? de aquellos niños que ya acompañan en situación de normalidad ¿no? y que por lo tanto en excepcionalidad pues aún se incrementa su vulnerabilidad como comentaba ahora. Bueno, Uh, vamos terminando. A las personas que nos estáis escuchando, pues si queréis lanzar alguna última pregunta, um, yo la que me reservo para ahora, para el final, Monse pues tiene que ver con el futuro, ¿no? Uh, y hay un debate ético muy fuerte respecto a la salida de esta, de esta enfermedad o de esta pandemia, digamos, que pasa por, por el tema de la vacuna, ¿no? Estamos todos esperando a que llegue la vacuna uh, para, para ya realmente decir, olvid nos olvidamos de esta enfermedad, igual que nos podemos olvidar de algunas otras, ¿no? Que ya, que ya casi no nos afectan. ¿no? Um, pero hay también debates éticos muy fuertes ahí detrás de la vacuna. ¿Quién, la está, quién está haciendo las pruebas? ¿Quién va a poder comercializarla? Uh, ¿quién, uh, ¿no? ¿Quién, ¿En qué países realmente esto va a llegar, va a, llegar a todo el mundo? ¿no? ¿Con, qué, uh, bueno, con, ¿Con qué posibilidades esto realmente podrá ser universalizable? Uh, ¿Dónde se encuentra el debate ético en este momento? Ahí? Yo creo que hay una parte fundamental que es la prisa no puede rebajar el, el estándar ético. Yo creo que este es como el, el lema fundamental. De hecho, hay diferentes agencias públicas detrás de varias de las vacunas, porque hay varias líneas de vacunas. A mí me cuesta creer que venga pronto. Lo digo porque en este momento aún no tenemos vacuna del SIDA, no tenemos vacuna de la malaria, no tenemos ciertas vacunas de enfermedades altamente prevalentes que afectan gran parte de la población. Quizás sí que podamos obtenerla pronto, pero esto no puede pasar por rebajar el estándar ético. Yo más que confiar en, en, en una vacuna confiaría en primero que aprendamos a gestionarlo mejor a nivel de población, quiero decir no, no volvamos a confiar que nos vendrá, un, quizás llegue, pero que nos vendrá una, una mega salvación, sino aprendamos a nivel de, de población a, a a, sí, a, pues a, a trazar contactos, a aceptar cuando has estado en contactos a la distancia social, a todo eso, lo que hemos ido insiriendo, aprendámoslo. Busquemos mecanismos para compensar los déficits que hemos podido tener. A nivel médico, yo creo que hacen falta planes de organización muy claros. Debería haber una planificación que no estuvo muy, muy clara. Aprendemos, yo creo que hemos ido aprendiendo a tratar la enfermedad. Es una enfermedad nueva parte de la incertidumbre que ha generado es que no se conocía exactamente cómo tratarla. Uh -huh. Yo creo que iremos más, y yo lo veo más, hacia saber tratarla mejor que hacia una vacuna muy cercana. Uh -huh. Nos preguntan justamente esto desde Ciudad de, de México, Oscar Mejía, ¿cómo será entonces el contacto humano? ¿Qué significará a partir de ahora tocar, mirar, dialogar y escuchar? ¿Qué horizontes hay que tener en cuenta? Sí, pues yo te diría que, mira, hemos entrado en contacto ahora muy fácilmente a través de varias cámaras y una serie de soporte. El contacto, yo creo que, que quizás los latinos somos demasiado cercanos uh -huh. y va a requerir... Yo lo comento siempre, en Japón ya, ya era normal ver a las personas con mascarilla en época de gripe, uh -huh. en nuestra gripe, la de, la de siempre, y nos extrañaba. Pues quizás cuando lleguen ciertos meses, sea como sea pues todos con mascarilla. Y esto lo hemos aprendido incorporado. Hay mucho recorrido de contacto humano sin el contacto personal. Hay una frase que me gusta mucho del, del tema neuronas espejo, que es que estamos cableados por la empatía, estamos cableados por las, ne por las neuronas espejo. Y hace que, aunque no estés tocando, si hay un cierto contacto visual, gestual, estás cableado, estás conectado. No necesitamos, a pesar de saber que es muy bueno dar la mano en alguna situación, pues deberemos aprender a mantener esa distancia. Pues esto es un gran aprendizaje, digamos, de estos, de estos meses y veremos cómo lo sabemos gestionar. ¿no? Hay una última pregunta y con esta ya, ya terminaremos. Uh, sobre el papel y, o la exigencia de responsabilidades políticas también. ¿no? Porque, claro, ante esta incertidumbre, uh, y como sociedad, tendemos mucho a buscar culpables. ¿no? Esto es una cosa que, que hacemos, ¿no? y responsables de las cosas que nos pasan. ¿no? ¿Hasta qué punto debemos exigir responsabilidades políticas por las gestiones que se han hecho? ¿O realmente la incertidumbre a la que íbamos era tan grande que, que todo el mundo ha hecho lo que ha podido y, y, y no se trata ahora ¿no? de buscar y de exigir, sino de mirar más bien hacia adelante? ¿Qué, ¿Qué opinas tú respecto a esto? Yo creo, y, y no... Es difícil de comentarlo, pero yo creo que la gran mayoría de países occidentales, excepto muchas excepciones, y no sabemos si es por las medidas que han tomado o si no por otros factores, porque hay muchas cosas que aún desconocemos del, del, del impacto de, de la pandemia, yo creo que hemos sido todos muy acierros. Todos, y empiezo por mí misma. ¿eh? Quiero decir, no, no, no es... Que pudiera... ¿Pudiéramos haber reaccionado algo antes? Sí. Yo creo que cuando, el momento era cuando vimos Italia, principalmente, y son dos o tres semanas. ¿Que la población lo hubiera aceptado en ese momento? No lo veo tan claro. No, hay una frase que, que comentaban que es todas las medidas que se tomen después se verán como tardías, todas las que se tomen antes se verán como demasiado aceleradas. Es decir, es muy fácil juzgar a posteriori, sí ha habido algunos elementos en la macrotoma de decisiones que yo creo que requerirán revisión, que requerirán analizar muy bien cuáles han sido los errores concretos, pero quizás un riesgo de esto, de que no tengamos una buena respuesta en el futuro, sea el politizar o el judicializar las decisiones que tomamos. Uh -huh. Yo creo que sí que es necesaria una revisión a fondo de las decisiones tomadas, de ver qué errores se han tomado ¿Se han realizado? Mm, quizás, por ejemplo, pongo por caso, en algún momento que se decía no es necesario la mascarilla y después comentan sí que sabíamos que era necesaria, pero no había. Quizás era un momento de, de ser suficientemente sinceros para decir creemos que la mascarilla es, es imprescindible, pero no hay. Mm, ¿sí? Yo creo que sí que requerirá un, una auditoría a fondo de las decisiones tomadas, pero para aprender. Ningún país occidental se había enfrentado a una pandemia de esta medida. Tuvimos el de Toronto, pero había sido una ciudad. Sí, en Canadá, el SARS que hubo uh -huh. es lo más cercano, y el ébola no llegó a afectar a este nivel a Europa. Por eso yo creo que la búsqueda de culpables tiene un riesgo enorme, que es que no seamos capaces de planificar bien el futuro. Uh -huh. Pues para acabar, Montse, un aprendizaje de este tiempo que hemos vivido y que no ha terminado, ¿eh? Que no ha terminado. ¿Cuál dirías tú que sería el principal aprendizaje? Y el principal aprendizaje, yo creo que es el, el que aprendemos también en duelos, aprender a vivir el presente. El presente como un presente, como un regalo. El, el entender que somos finitos, que dependemos de tantas contingencias que lo raro es que estemos aquí. Hablando ya no del COVID, sino de cualquier cosa, esta sensación de que nuestro presente es realmente un regalo, un presente. Y aprender a vivir en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo cercano. Pues con este aprendizaje pues nos despedimos uh, por hoy y por este ciclo de 12 diálogos excepcionales uh, que hemos tenido en tiempos excepcionales y que pues veremos cómo continuamos el curso que viene. ¿no? Daremos difusión a las charlas que hemos hecho estos meses uh, para poder volverlas a ver, para recuperarlas también durante el verano. Y a mí me gustaría terminar hoy con un agradecimiento muy fuerte uh, a una persona que no habéis visto en ninguno de estos diálogos, que es a Pau... Modern, que ha estado detrás controlando toda la parte técnica para que pudiéramos, los que estamos dando la cara, pues estar dialogando aquí también uh, y vosotros escuchando y compartiendo en el chat. ¿no? Y por lo tanto un agradecimiento muy fuerte también a ese trabajo que no se ve y, y que es imprescindible para que esto pueda tirar adelante. ¿no? También lo he comentado antes, un agradecimiento a Sonia Herrera y a Pau Vidal, que se han brindado a llevar un par de diálogos a cada uno Uh, pues en algunas de las sesiones y sobre todo a todas las personas invitadas que han pasado por este ciclo de diálogos excepcionales. ¿no? Si hacemos ciclos así, también es gracias a la existencia de nuestra institución de Cristianismo y Justicia y por lo tanto a la colaboración de la gente. Así que no quiero despedirme sin animaros también a, a uniros a tantas personas que nos apoyan también económicamente. ¿no? En la página de donativos de Cristianismo y Justicia pues podréis hacer un donativo o domiciliar pues una aportación de, con 22 euros al año, como hacen ya tantas personas, pues nos ayudáis a tirar adelante nuestras propuestas y nuestro trabajo. Nada más, muchas gracias Monse por el diálogo de hoy. A vosotros. Y gracias a todos los que hoy nos habéis escuchado y a los que habéis estado con nosotros durante todas las sesiones anteriores. Mucho ánimo uh, con las semanas que vendrán, con estas semanas de desescalada, sobre todo aquí en España. Mucho ánimo a los que nos escucháis desde Latinoamérica, porque algunos estáis en estos momentos en las fases más críticas de esta pandemia. Um, y por lo tanto, desde nuestro centro también, toda la cercanía, todo el ánimo, sentiros también acompañados en este momento y adelante con todo. Un fuerte abrazo.